Pues vaya, ¿eh? Uh, hola. Hola, mi, mi. Hola. Pues él es Paquito. Es un niño. Acércate si quieres un poquito más. Él es un chico y ella es Michelle. Es una corderita. Son, Yo creo que son hermanos. Son muy pequeñitos. Tienen tres meses. Y... Acabo de ir a por ellos porque tiene una historia súper bonita. Se han escapado. Tienen la edad en la que van al matadero para carne, como podéis imaginar. Se han escapado y aparecieron ayer en la M50. Le dieron el aviso, atención en carreteras. Ellos mismos se, se han escapado de su destino, que para todos estos animales siempre es el matadero terminar asesinados para comida. Y los dos se fugaron... Aparecieron en la M50, no pudieron cogerles, eh, les sacaron de la autovía y al día siguiente volvían a estar en la autovía. Y los chicos de atención en carretera pudieron meterles al final como en el centro que tienen ellos de atención de autovía. Y la verdad que yo personalmente quiero darles las gracias por, porque se han preocupado. Fijaros que se lo podrían haber dado a cualquiera, llamaron al no y se han preocupado sobre todo a Michelle y a Paco que por eso se llaman Michelle y Paquito, en que tuvieran un buen destino y nadie se los comieran y terminaran en malas manos y me contaban que la cogieron a ella, a la niña, primero y cuando la cogieron tienen mucho miedo, su hermano les embistió para que la soltaran, no quería que la dijeran daño y es una pasada porque son súper asustadizos pero ha sido entrar en el coche y parece que lo saben, que están en un buen sitio, están súper tranquilos. ¡Hola! preciosa! ¡Es preciosa! ¿eh? ¡Nos vamos a casita! ¡Nos vamos a casita! ¿Sí? ¡Nos vamos! Pues vamos a casita. Están un poco sucios. Un poquito de diarrea. Pero en general están... Se los ve bien de salud. Bueno, están un poco de esta también, <risa> <risa> lo esperable, pero se van a bueno. poner muy bien, muy gorditos. Cojo yo bien. a la vale. ¿En niña? Brazos, ¿no? Sí. Vale. Ten cuidado porque en cuanto yo coja a la niña, él se, vale. se va a poner nervioso. Pues ¿vale? sí, ¿Me pongo ahí detrás? Sí. Venga. Cógele, ¿estás ahí pendiente? Sí, Una cosa más guapa, Paquito. ¿Dónde estáis? Aquí hay un montón de ovejitas. Hola, Me... hola, Paquito. Sí, ya está. Vamos juntos. venga Vamos juntitos venga. para que os veáis. <risa> Yeah.